Molusco. Molusco dice que muchos dominicanos son racistas con los artianos. El puertorriqueño locutor, youtuber Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, dijo que muchos dominicanos son racistas con los artianos. Algo que es muy lamentable, dijo Molusco. Dijo que mientras se Dijo en una entrevista que le realizaba al artista Sarón Bertí. Vamos a escuchar. Muchos dominicanos lamentablemente tienen mucho racismo con los haitianos. ¿Tú nunca sentiste ese ese desprecio de parte de, de República Dominicana? Y a veces no es su culpa, sino que en el inconsciente le dicen cuando chiquito, ah, no, no salgas de noche que te va a comer el haitiano, en vez de decirte va a comer el cuco. Ah, Entonces, eso era un refrán antes. Sí, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano... Bueno, dice Saro que es culpa de los tutores, ya que supuestamente, según ella, dicen que la, lo, los padres de uno antes le decían a uno que en vez de te va a comer el cuco, te van a comer los haitianos. Y esto es algo que se ha revolteado en las redes sociales, eh, tanto por, lo, por el comentario de Moluco diciendo que los dominicanos son racistas con los haitianos y Saro, al ven, a decir eso en una entrevista, que, que, que, que nosotros decíamos cuando chiquitos, que, que, que cuidado yeah. que te como un haitiano, como que los haitianos comen. Mira, eh, dame porque es que esto, eh, estos tigres, ese hombre se ha dañado en moluco no entiendes? Porque quieren buscar mucho sonido, ¿eh? Uh -huh. Quieren buscar demasiado sonido. En todas partes del mundo hay racismo. No, nada más aquí. Los mismos haitianos son racistas, no quieren saber de nosotros. Sí. Una parte en Estados Unidos nos quiere saber dominicano, una parte en todos los lados, porque es mundo. En el mundo hay de todo, Así es. entonces no quiere hacer usted eh, eh, leña de algo caído. Entiende en toda parte del mundo existe racismo. En Puerto Rico también. ¿Puerto rico también? Ustedes sí. se dieron cuenta el día que llegó la embarcación de día que un puertorriqueño le pisa la cabeza a un dominicano, pues eso uh -huh. es lo que tiene que ver. Que en toda parte del mundo, en su territorio, hay personas que denigran, que denigran al otro. Sí es. Y hay personas que no le gusta el pobre, hay personas que no le gusta el rico, hay personas comunistas, sí. eh, socialistas, en todos los lados. Entonces, no venga este señor a querer hacer un show con esto, porque con ese es este. el problema que se gana en el odio de la gente. Por eso mismo, ¿Entiendes? No que dominicano, no, en Puerto Rico hay gente que no quiere saber dominicano y que no quiere saber de los haitianos. Tampoco. Y en Francia, y ¿en Francia no quieren saber los haitianos? ¿Una parte? No, no, allá, no, no lo quieren. Exacto. ni Y dominicanos han entrado a chepa ya también. Ahorita no atacan por eso, pero la verdad. ¿Sí? ¿Eh? Y esto es un tema muy delicado porque recordemos que mucha gente habla sin saber, habla de la historia, de, de lo que pasó con Haití y República Dominicana, pero no han leído nada de eso. O sea, hablan porque fulano me dijo. O sea, no conocen realmente la historia. Y esto es un tema muy delicado porque es algo claro. político. Claro, claro. Eso, es eso, delicado, de, eso que, de la que... frontera, de los problemas con Haití y República Dominicana es algo que hay que entenderlo con la mentalidad política. Porque eso eso son problemas, no, al final día son problemas políticos, cada quien tiene su ideología, tú claro. piensas una cosa, yo pienso otra, cuando tú lees la historia tú te das cuenta de eso. Y Pero, para eso tienes que vivir en esa situación, tienes que vivir aquí para claro. saber lo que está pasando lo y por qué uno lo hace, porque no somos todos, somos racistas, algunos que no son racistas, sino que hay cosas que están mal. Cuando lo hacen ellos, que hacen aquí, por ejemplo, tal, el dilema, el problema de la haitianas cuando vienen a dar a luz aquí. Eso está problema, mal. Esto, exactamente, ahí que voy. Entonces, él no sabe la situación y lo que se está manejando aquí, lo que se vive aquí, el que vive allá, para venir a decir ese tipo de cosas. Que hay una sobrepoblación. masiva Lo que quieren haitiano. coger, que quieren coger, eh, eh, view. eso es, aquí se ha dañado la comunicación... ¿Eh? Aquí se ha dañado todo por un sonido, yo he sido cuidadoso con eso, yo he tenido temas y hasta la familia también, hemos tenido temas que pueden ser viral pero pueden perjudicar pueden a X perjudicar. entonces yo no uso eso, yo como comunicador, como influencer, como usted me quiera llamar, como enganchado, como usted quiera pero hay cosas que todos los sonidos, lo, lo vengo diciendo la semana, todos los sonidos no son buenos. Ese señor, el Moluco, ese hombre sabe de, de música y ve dónde va mezclando esto, porque quieren ganar view. Así es. ¿Tú me entiendes? Quieren, entonces quieren venir a aplaudirlo. Ahorita le voy a poner un comentario que me va a bloquear el Instagram. O no. <risa> claro, porque me da pique. Usted puede hacer formular otra pregunta. ¿Por qué no dice él? En, en varios países, no, eh, denigran a los haitianos. ¿Qué tú opinas de eso? No. Dominicana la República Dominicana mm. entiendes? Que es un tema muy delicado Por, el, claro. por, por lo mismo hay que te... tú dijiste No lo tocamos Porque no podemos decir Porque Por ejemplo Yo tengo mi opinión Y ese tipo de cosas Pero no la puedo decir al aire Porque ahorita hay gente Que se ofenden Y me acaba No, tú eres Los nacionalistas lo nacionalista ¿Qué se le dice? Eh, sí. ¿Sí, sí. ¿Cómo entiendes? Cada quien tiene su opinión Yo tengo mi opinión su, Sobre su eso pensar, mi pensar. Quien Su pensar Cada su pensar ¿Entiendes? Pero me da cuenta Porque este tipo viene ¿Quiere bailar en TOA? Opina en lo que no sabe En TOA ¿Quiere bailar? No, y no y le hacen fiesta, porque ese tipo nunca me ha caído bien a mí, porque él se aprovecha del momento, del momento, de la situación. Sí. Esa entrevista, hablando de eso, esa entrevista fue grabada hace varias semanas, cuando la tiró, y después de la muerte del presidente de Haití, Just o sea, también. para ponerle sí. la para ponerle la tapa al pomo, sí. como dice. Ahí El fue LST lo mal. Dólar. Papo, tú sabes, como, como estamos nosotros, que hay, una, hay un grupo de haitianos ya de esos nacionalistas que quieren decir que, que, que parte de la culpa es de aquí, entonces si viene y hey, tira eso, que aquí somos racistas y ese tipo de cosas. Está mal, ¿tú me entiendes? Entonces lo que está buscando una polémica más entre Haití y República Dominicana, algo que ya había se había calmado porque que ya el dominicano no jode con los haitianos, ya aquí... Tú ves un haitiano, cuidado, que viene la camión, encóndete, ya tú lo cuidas, porque ya uno, está, ya uno no es racista, ya uno está acostumbrado a vivir. sabes Queremos sí que, que, que el gobierno, tú me entiendes, haga alguna, alguna cosa, porque hay una una masiva población que, y ese tipo de cosas, pero aquí hay haitianos de, de clase media y de clase alta. Yo comparto con muchos amigos míos haitianos, universitarios, haitianos que viven mucho mejor que muchos dominicanos aquí en el país. O sea, que nada más no se le puede echar la culpa a la haitiana, porque es que está, el, la clase haitiana está dividida aquí también. Está la clase alta, la clase media y la clase baja, que es la que todo el mundo conocemos. Y por, por, la, por la cosa que esa clase hace, le echamos la culpa a las otras clases. ¿Tú me entiendes? Ya un haitiano sí. de clase baja hace algo. No, nosotros ya pluralizamos, ¿qué se dice? Pluralizamos. Es. No, de lo haitiano, no sabiendo que aquí hay una clase alta de haitiano que estudia, que trata de, de también de echar para adelante, que hace, se sacrifica aquí por venir a estudiar medicina, que si o qué, ese tipo de cosas. Sí, este es sí. y, y es así. No, por eso mismo. Es por, por, Tú sabes por qué no lo buscan, porque aquí se denigra mucho en la, en la cultura haitiana. Y ellos no quieren estar mezclados porque ellos saben que se, se, se, el, el, el dominicano no lo va a aceptar. Porque yo, con, yo conozco muchos mucho haitianos de la clase alta y sé cómo ellos viven aquí y tienen de lejito a esa clase. Por eso mismo. O sea, ellos mismos, entre ellos mismos, usan denigración. Y no se buscan. Eso, Son pocos. Eso no lo dice Ipegote. No lo dice. No lo va a decir. No ¿Y ¿Por qué no lo dice hay eso? Aquí hay haitianos, doctores. ¿Usted ha visto un haitiano, doctor, y con los que venden cagadores? No, aquí estudian, los haitianos se les da oportunidades, ¿por qué no lo sí. dice? En Haití hay mucho, en Dominicana hay muchas oportunidades para los haitianos que se han hecho muchos profesionales. Y más en el área de medicina. Y en el área de medicina. Hay haitianos aquí que han emprendido, hay haitianos que tienen tiendas de ropa y de todo aquí. Sí. La misma Saros, eh, eh, eh, eh, Ya Hasta eh, no ha llegado. Modelo, Ha, artista, ha, ha colaborado, tiene una colaboración con químicos y varios artistas más, para, Así es. Se le ha dado más apoyo. Claro. Pero no, ellos quieren quieren quieren eh, eh, combinarla con la clase baja, que, que es la que hace el tollo, porque sabemos que la clase baja de haitiano, lamentablemente, es la que hace el tollo aquí, es. porque no se sabe manejar, no se comporta. Y eso que le han quitado el relajo a, lo, a, lo, a los haitianos de vivir en las construcciones, recordemos que ya eso no existe. ¿Por qué? Sí, Porque sí. eso se les prohibió, porque es algo que, que tú me entiendes, que no estaba bien un haitiano vivir en las condiciones en, en, en tierra, porque ellos estaban acostumbrados a vivir así ya ese, ya ese relato se le quitó y por eso la haitianización ha mejorado un poco más y han sido un poquito más aceptados después de eso, ¿Eh? eso pero sí. un tema delicado por eso no nos gusta hablar de eso, porque es un tema muy delicado claro, y, sí. y, y viene este hombre, a estar hablando caballeros está hablando después porque, porque todo va mejorando ¿con qué seguimos? claro, porque le están, están dando oportunidad aquí, aquí, usted de cualquier lado y puede venir sin visa <risa> en este país no, no, no. Entonces para yo ir a México tengo que sacar visa, para yo ir pa a Panamá tengo que sacar una visa. Para tú a Haití, para tú entrar a Haití, tú tienes que hacer un lío, Haití no entra a todo ¿Eh? el mundo. Tú, por ejemplo, vas a poner un puesto de vender ropa en la calle y todo lo prohíben. Aquí están tan ahí en el mercado. Así es. Eso es cierto.